Veloz. escuchamos. La que se okay. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. sí. ¿Me, ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, te decía que evidentemente es un tema súper delicado y pues ojalá que las autoridades puedan hacer lo correspondiente. Volviendo ya a, a otra noticia, cambiando totalmente el tema y volviendo al plano comercial. Financiero, eh, Hay una gran preocupación, Roberto, evidentemente estamos actualmente atravesando una crisis sanitaria que a la vez se traduce y se verá más adelante todos los reflejos en el aspecto económico. Sabemos que la moneda comercial por excelencia a nivel mundial es el dólar, es el dólar americano. ¿Qué sucede? Aquí en República Dominicana se está promoviendo, se está dando a relucir, según eh, algunas personas, según los mismos consumidores, compradores de esta moneda, que hay una escasez, que hay una escasez y que están vendiendo de manera limitada esa moneda y aparte también que el alza está a, uno, a unos niveles súper alarmantes el, el gobernador del Banco Central Héctor Valdés, eh, voy a pedir primero que coloquen la imagen número 7 por favor, en lo que la colocan voy ahí diciendo que el Banco Central informó que dispone de suficientes reservas internacionales para solventar la demanda de dólares en economía, para el 13 de mayo es decir, la semana pasada se tenía unos 8 mil 603 millones en reservas. Yo esta mañana llamé a tres de las agencias de cambio eh, principales aquí en San Francisco de Macorís para preguntar evidentemente el costo del dólar Imagínate. y pues para ver si, si había o existían algún tipo de limitantes. Yo llamé a tres agencias, obviamente me voy a reservar el nombre, y las tres coincidieron en el precio actualmente el dólar en el mercado de San Francisco de Macorís tiene un costo de 59 pesos. No no sé en Santiago, en Santo Domingo, pero actualmente en nuestra ciudad, las tres consiguieron tiene un costo de 59 pesos. Ahí vemos eh, ese aviso, bueno, no lo puedo visualizar bien, lo voy a leer directamente desde mi teléfono, donde evidentemente es un anuncio de, de bueno, ahí se ve claramente Western Union, que dice, estimados clientes, por el momento no tenemos pagos en dólares, solo en pesos dominicanos. Nuestra tasa de cambio está a 56.60. Disculpe los inconvenientes. por bueno, ahí se ve ya claramente. Está el hecho también fuera parte de los bancos comerciales, que son los que se estimulan que están vendiendo cantidades limitadas. ¿Cuál es el, la síntesis de todo eso? Si el dólar sube... Evidentemente las consecuencias nos afecta a todos porque viene eh, lo que es la representación del peso dominicano, es decir, el valor del peso a comparación del dólar va a ser sumamente bajo. También está la recesión, esa es una de las fases del ciclo económico. ¿Qué significa esto? Que va a haber disminución del consumo, va a haber disminución en cuanto a la inversión y va a haber una tasa altísima de desempleo aquí en el país. Hago la referencia de República Dominicana, pero no es un problema exclusivo de nuestro país. También está la parte de la inflación. Los dos componentes principales de la inflación está la escasez de productos, eso es la número uno. Y la número dos es la, el alza en la tasa de la moneda de cambio. Específicamente estamos hablando del caso del dólar. Es una situación súper, súper, súper preocupante por las razones que ya expliqué. Sabemos que en nuestro país eh, uno de los ingresos eh, primordiales el Producto Interno Bruto definitivamente los representa lo que son las remesas y obviamente. A, a quien recibe, quizás le pueda, no, no le va a rendir tanto, y pues ahí todos estos factores que te expliqué se van a ver reflejados, Roberto. Sí, mira, así es, ahí hay una escasez evidente del dólar, los bancos comerciales, eh, como tú lo dices, eh, es una realidad, están limitados a la venta de dólares, eh, antes eran mil dólares por persona, ahora eh, algunos venden 500 y otros no le 500. están vendiendo, al menos que tú seas cliente. Eh, del banco y tenga cuenta en dólares, o sea, eh, eh, esto no se está transparentando, eh, ha tenido una, una significativa alza eh, la tasa del dólar y hay que decir que nuestra economía, eso del peso es solamente simbólico, pero nuestra economía está dolarizada sí. hace muchos años. Aquí todo es en Principalmente dólares. Principalmente por el turismo. No solamente el turismo. Aquí tú vas a comprar un vehículo, es en dólares. Aquí tú vas a comprar cualquier eh, eh, electrodoméstico y muchas veces te lo venden en dólares. Aquí tú vas uh -huh. a comprar, eh, por ejemplo, eso mismo, eh, a rentar una habitación, y es, eh, o sea, eh, a nivel de hoteles, y es en dólares. Aquí todo en dólares. Eh, yo mismo vendo en uh -huh. dólares. Ojalá yo que me paguen en dólares también. Pero eh, eh, eh, la economía de nosotros es una economía eh, totalmente... Dolarizada. Aquí todos eh, eh, los precios, incluso en los supermercados, hay precios en dólares que hacen la conversión en dólares. Entonces, eso, eso da una inestabilidad eh, eh, eh, macroeconómica que quizás el mismo Banco Central no está transparentando al 100%. Eh, la realidad, eh, principalmente con la tasa eh, de cambio eh, del dólar. El mercado informal, imagínate tú eh, cómo se está especulando. Y no hay dólares. Hay gente que están cambiando incluso eh, sus ahorros en pesos a dólares. Pero, ojo. Muy buena lo, decisión. Lo, sí, pero lo único que garantiza, déjeme decirle ahora mismo, es usted comprar el oro. El oro. Euro. Oro, oro, oro, el oro, el oro, oro, oro, oro, oro no, okay. el oro. Okay. Porque okay. el oro está eh, eh, por las nubes y es lo único eso es lo único que no se deprecia. El oro nada más sube, no baja. Pero eh, ya sea en dólar o en peso, que usted tenga su, su dinero, hay una devaluación que vamos a ver, aunque las autoridades económicas de nuestro país han dicho que la única economía que no va a sufrir con esta pandemia eh, del COVID-19 es la República Dominicana en esta parte de lo que es los, los países latinos y centroamericanos. Pero vamos a ver, porque si Estados Unidos la economía no está bien, aquí no está, no está bien. Si en Estados Unidos hay una alta tasa de desempleo, eso va a repercutir aquí con el tema de las remesas. De hecho, ha bajado en una cantidad significativa las remesas y eso es lo que y el mismo turismo y eso es lo que tiene el tema de la escasez del dólar ahora mismo en el mercado local. Así que vamos y a ver brevemente a eso, Roberto, que sí, lo que comentábamos hace algunas semanas de que en República Dominicana la economía se va a quedar neutral, es decir, ni va a crecer ni, va, ni se va a ver afectada. El, la organización que hizo ese reporte se basa en los números que, que le da el gobierno dominicano, así que si cuando Danilo hace los, los discursos de rendición de cuenta que dan todas estas estadísticas, usted no cree en eso, Obviamente es un reflejo de lo que los organismos internacionales reflejan. Así que usted saque sus propias conclusiones, pero los organismos internacionales se basan en los números que les facilita el gobierno dominicano. Bueno, estamos te, teniendo te un problema, Veloz, aquí. O sea, el audio tuyo está bien en la conexión, pero aparece que aquí ahí, hay un home. Mira, eh, cambiando de tema, eh, me gustaría compartir la noticia número 5, señor director, donde una señora denuncia que la DNCD... Eh, entró, apresó a su hijo, eh, dice que no tenía droga, que le pusieron droga. Eh. Vamos a escuchar, señor director, esta denuncia. Centro. Bueno, que la NCD se tiró aquí, al patio mío, atrás, atrás del patio mío, y me sacó un hijo mío de la Entonces, eso es una injusticia que ellos están haciendo. Llegaron con, con orden de fiscales. No, no llegaron con orden de fiscales. Y hasta me empujaron. ¿La maltrataron? Me maltrataron, me empujaron. Y uno dijo, denle un tiro. ¿Y su hijo ha tenido problemas anteriormente con la DNCD? No. Una vez hace mucho. Pero está tranquilo. Sí, está tranquilo. No está vendiendo droga, ni hace dro de droga. Ustedes usted lo ven. Es una lacra de hombre. O sea, que ellos penetraron aquí sin orden de eficacia. Sin orden de eficacia. Se metieron somos? aquí mismo, a mi propia casa. La mujer le dio golpe, a mami. Y la mujer me empujó. Y el policía dijo, denle un tiro, el llamado que usted le hace a las Yo autoridades. Yo le hago un llamado a la autoridad que le ponga caso en el asunto y que el Ministerio Público que sepa lo que hace con la... con la, con la NCD. ¿Cuál es el nombre de su hijo, mi doña? El Abreo es y Díaz Abreu. Y el mío, Rosael está, está preso está preso él está se, lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron. Bueno, escuchamos la denuncia de la señora. Pero este es eh, eh, el cuento del perro y el gato y de Tom y Jerry. El tema de la droga en este país es un caso ya que eh, está de más hablarlo. Y la gente diría, pero, oh, Roberto, ¿cómo está de más? Miren, a mí me mandado una imagen que yo no la quise creer. Un punto de droga tenía un letrero. Tenemos especial de droga. No. Ah, pero ven acá. No, no. ¿Yo porque no quiero mujer? No, tú verdad, ¿Sabes? No. Ese mundo no, no. hay que vale. dejárselo a la policía y a la DNCD, porque yo no pertenezco ni a la DNCD, ni mucho menos. Es lamentable, pero a esos niveles hemos llegado. Pero, veloz, recuérdate que en tiempo atrás, el año pasado, hubo un punto de droga que celebró el aniversario, regalando droga. O sea, uh -huh. Y lo subió a las redes. No, no solamente eso, lo subió a las redes. Pues imagínate. Es un mundo que hay que dejarlo realmente. Esto es el, el, el, el, el, el, el cuento del ratón y el gato, de Tom y Jerry, y de a los malos y los buenos. Eh, a veces estas denuncias eh, en contra de la DNCD, muchas veces es verdad, otras veces son mentiras, y tú no sabes a quién creerle. Esta señora denuncia que su hijo es un santo, eh, eh, un infeliz de hombre, porque ella dijo, eh, pero no se sabe. Bueno, porque qué menos tú crees vende droga. Y lamentablemente, lamentablemente, es una realidad que los miembros de la NCD, hay muchos serios, serios, que, que lo hacen por devoción, no por lo que le paguen. Lo hacen para contribuir a nuestra sociedad, sacando la, a, a, a los narcotraficantes a la droga de las calles. Pero hay otro que... Lamentablemente tienen una búsqueda, una cogióca fuerte. Ahí hemos visto en las redes sociales denuncias que ha pasado. Por ejemplo, eh, recuerden el caso de la, la, de la peruquería eh, famosa, que se ve, eso fue en San Cristóbal, ¿verdad? Sí. sí. En Montecristi. Eh, no sé, pero una barbería ahí está en YouTube, está en esos videos, donde llegan eh, fiscales y miembros de la NCD y tiran la droga en los zafacones para luego extorsionar a esos pobres barberos. Eh, son cosas que uno no se puede meter ¿verdad? porque lamentablemente si sí, las autoridades son las que están llamadas a eso aquí en este país se ha denunciado todos los puntos que hay incluso están contabilizados pero bien vamos a dejar eso y que señora vamos a esperar en Dios que, que, que su hijo primero que no esté metido en ese, en ese mundo oscuro señores, yo lo hago llamado a la juventud hay tantas cosas bonitas por las cuales vivir y, y, y, y el mundo, la vida, papá Dios te da tantas oportunidades y te ofrece el mundo entero. Hay un libro que yo siempre cito, eh, no recuerdo el autor, pero el título sí, que dice el mundo es tuyo, pero tiene que ganártelo. O sea, este mundo no le pertenece a nadie, ni al rico, ni al pobre, ni al bonito, ni al blanco. Entonces, juventud, le hago un llamado no desperdicen sus, sus, sus años. Ese mundo fácil, ese mundo oscuro de la droga, sola, solamente tiene un solo camino, el camino de la desgracia. No hay una gente que haya metido en droga que no termine mal.